cada cuatro años, o seis, o ocho, depende de lo que salga, salen unos pliegos de un concierto en donde se ponen unas condiciones en las cuales unas empresas concursan a la, para conseguir el mayor beneficio del servicio. Entonces, eh, tienen que poner una serie de medios y de personal. Normalmente, eh, y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León, estos servicios no se cumplen, el personal no es el contratado, e incluso, eh, lo que debería haber dentro de una ambulancia, no es el que está ofertado. Con lo cual, los ciudadanos no tienen el servicio que pagan. Yo me imagino que estoy aquí para contaros que el 26 de abril de 1986 hubo uno de los mayores accidentes nucleares de la historia en Chernóbil. Y... Todos los años, el 26 de abril, recordamos lo que ocurrió en Chernóbil, para que, sobre todo, no se nos olvide que en España tenemos centrales nucleares y que hemos permitido se las alargue el permiso de explotación. Somos un personal subcontratado. Eh, las, las administraciones lo que hacen es eh, una adjudicación de un servicio con empresas privadas o fondos de inversión para que presten este servicio básico, esencial,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 Están las ambulancias convencionales, están las ambulancias de emergencia. Las convencionales se dedican a llevar a gente pues, para distintas cosas, diálisis, rehabilitaciones, consultas, gente que no tiene movilidad, no tiene como acudir al centro de salud o al centro hospitalario. Se les recoge, se les lleva a hacer pues, lo que necesiten y luego se les lleva de vuelta a su casa. Y luego por otra parte está el servicio 112, que es en el que yo trabajo eh, como técnico de emergencias sanitarias. Y bueno, pues estamos para hacer urgencias urgencias, urgencias que reclamen del centro de salud, de eh, atención primaria, urgencias que reclame cualquier persona que vaya por la calle, cualquier persona, y bueno, pues eso para hacer las urgencias. El problema que hay aquí es eh, que las empresas que se dedican a prestar este servicio con las comunidades autónomas, pues son eh, contratos muy precarios, los que ya llevamos eh, muchos años atrás arrastrando esa precariedad laboral en este sector. Ahora mismo, actualmente, somos de la tercera eh, comunidad autónoma peor pagada de España. Eh, esto se viene debido a que son empresas eh, privadas, fondos de inversión, que su mayor y único objetivo no es prestar una calidad de servicio asistencial a los pacientes ni a los ciudadanos, sino ganar dinero. Los grandes defectos que tiene el servicio de emergencias y no emergencias en, en, en Castilla y León son, sobre todo, la falta de personal. Eh, al tener un personal escaso, eh, los trabajadores eh, muchas veces son, eh, de alguna manera, forzados a eh, llevar turnos que se van extrapolando los unos con los otros. Todos los, todos los que trabajan son grandes profesionales, pero hay algunos que están muy cansados por esa falta de personal. Y no es una cuestión del COVID, es una cuestión estructural, ¿vale? porque lo otro sí que sería normal, por lo mejor porque tuviéramos muchas bajas. No es que se intenta que haya un personal muy escaso. Y luego, eh, en el transporte, eh, tanto en el transporte sanitario urgente como en el no urgente, eh, el material rodante es muy viejo y mal mantenido. Y en el transporte sanitario urgente, eh, muchas de las mejoras que ofertaron, no las han puesto ni las ha exigido la administración. Todo se basa. En que cuando ellos en el, en el concierto ofertan, se oferta, a, o se ofertaba antes, a ver quién lo hace por menos dinero, y la manera de ahorrar es en sueldos y en material, pero no hay ningún seguimiento por parte de la administración, o no lo ha habido hasta el momento. Cuando tú llamas a una ambulancia del 112, eh, la ambulancia que viene no es de la Seguridad Social. La ambulancia es contratada por una empresa que se llama Amuibérica en este caso, que es la adjudicataria, y es la que te va a atender que vaya a un hospital de la Seguridad Social, pero la empresa no es de la Seguridad Social. Ojalá fuese de la Seguridad Social. En algún momento de nuestra vida seremos. Nosotros ahora mismo, en las jornadas de 24 horas de urgencias, tenemos una jornada de 24 horas de trabajo y tres de descanso, con un cómputo anual aproximado de entre 1996 y 2016 horas al año. Y el cómputo anual de la empresa son 1.800. Tenemos un exceso de jornadas de unas 200 horas aproximadamente, y estamos pendientes de una resolución del Supremo por ese eh, exceso de jornada que estamos realizando y llevamos años realizándolo y con la negociación de, un, de unos convenios en las que han negociado esos convenios en sindicatos mayoritarios. Estas deficiencias es muy preocupante para la ciudadanía porque el personal que está conduciendo puede estar cansado y lo suele estar, ya no solo por su trabajo normal sino por el trabajo sobrevenido y eso en la conducción puede afectar. Evidentemente, si llevamos pacientes, no es tanto lo que nos ocurre a nosotros, sino lo que le ocurre, lo puede ocurrir a un paciente. Y luego, la falta de medios implica directamente que la atención no es la, la idónea. Entonces, eh, si hay, hay equipos que podrían salvar vidas, y suena, eh, suena un poco exagerado, pero no es así, que podrían salvar vidas, eh, no se llevan porque son muy caros, como por ejemplo una cosa que se llama Lucas, que es para que la gente le den un masaje cardíaco de calidad, no se lleva, pesa que está ofertado por la, por, la, por la empresa a la administración y sirve para dar un masaje cardíaco, o sea, para una persona que está en una parada cardiorespiratoria. No se lleva. ¿Cuál es el problema? Que es caro. La primera es la categoría nuestra que nos exige. Eh, son ser técnicos de emergencias. Eh, ...no nos pagan como tal... ...entonces problemas empezamos por eso... ...el salario no es el nuestro, no es el nuestro... Eh, ...problemas, eh, las ambulancias están destrozadas... Eh, ...no las cuidan, no, vamos con ambulancias con 400.000 kilómetros... Eh, ...eso para un servicio público evidentemente no, no está bien... ...pues un servicio de empresa privada. Actualmente estamos en la negociación de un convenio colectivo... ...en la cual eh, nosotros somos la segunda fuerza a nivel regional... Eh, ...y en la que los, sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios que hay en esta comunidad... Eh, ...a través de actas que tienen, pues no nos, nos permitió... ...estar en esa mesa negociadora del convenio... ...el problema de no estar dentro de esa mesa negociadora del convenio... Eh, ...es eh, que los trabajadores se sienten ofendidos... ...porque no obtenemos esa representación actual... ...que es la que deberíamos tener... ...para esa negociación del convenio. Desde CGT pedimos, pues nada, que nos eh, mejoras laborales... ...un salario digno y bueno, también mejoras en instalaciones... ...en vehículos eh, que son un poco deprimentes. Desde CGT lo primero que pedimos es que este servicio sea público... ...o gestionado directamente por parte de la administración... Eh, ...que se nos considere personal sanitario y no transportistas... A nivel formativo se nos exigió a nivel formativo eh, una titulación aprobada por un real decreto. Todos los trabajadores eh, se nos exige para poder trabajar en este puesto que seamos sanitarios, pero luego las contrataciones con las administraciones públicas somos simplemente transportistas. Para que todo esto se arregle solo hay una solución y no es cambiar de empresa, sino que la administración tome en sus manos la gestión del servicio porque es la única manera de que los ciudadanos tengan la sanidad que ellos se merecen y no la que sea más barata o, o que por alguna razón extraña se dé a la gente que está conectada de alguna manera con los políticos de turno.